comunicación con el viceministro de presupuesto y contabilidad fiscal, hablamos del hermano Zenón Mamani Ticona. con él queremos hablar sobre esto de la reducción del déficit fiscal que se ha tenido, que se ha observado en nuestro país. Hermano viceministro, un gusto de saludarlo, muy buenos días, desde Tarija, háblenos de este tema, por favor, lo escuchamos. Buenos días, estimado Lorenzo, un saludo cordial a toda su audiencia, del programa Revista Informativa Musical de Todos para Todos. Un saludo cordial a toda la población de Tarija. Y es muy importante informar ¿no? el desempeño que ha tenido el año 2022 en tema de lo que es a la administración macroeconómica y fiscal del país. Eh, hemos Nosotros el año 2022 hemos, habíamos proyectado una tasa, una, una inflación, un déficit fiscal de... 8,5%, pero sin embargo producto de un buen desempeño de la economía nacional, una administración óptima de los recursos públicos, hemos terminado con un déficit fiscal de 7.2%. Eso este es un resultado muy importante ¿no? porque seguimos reduciendo este déficit fiscal de, de 12.7% que nos han dejado en el gobierno del, Añez del año 2020, hemos reducido a 9.3% del año 2021, ahora hemos reducido este déficit fiscal a 7.2% el año 2022 un resultado eh, que también se debe destacar, destacar que frente a un, eh, a un escenario internacional que vivimos complejo ¿no? producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha afectado sobre todo el tema de los precios de las materias primas, como es el caso de los combustibles de, de, de, de gasolina, así como de los alimentos, ¿no? ha afectado sobre todo a, mucho, a muchos países en el que otros países están enfrentando una alta inflación, una desaceleración de sus economías, en cambio Bolivia, en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo, un modelo hecho por los bolivianos, un modelo que también ha sabido enfrentar frente a estos golpes ¿no? de económicos que hemos enfrentado durante estas dos gestiones, así como el tema de la pandemia, una buena gestión de la pandemia que se ha hecho y se ha logrado tener primero un crecimiento económico de 6.1% en el año 2021, 4.3% ciento tercer trimestre del año 2022, frente a este contexto internacional complejo. Y pese a eso, para esta gestión estamos proyectando una tasa de crecimiento de 4.86%. Hemos llegado a tener el de, eh, la inflación más baja de todo el mundo, de 3.1%, y de toda la región. Ese es un elemento muy importante porque nos permite tener esta estabilidad económica, esta estabilidad de precios que Bolivia eh, tiene, a diferencia de otros países de la región. Nuestras exportaciones eh, han batido récord, más de 13.600 millones de dólares no el año 2022, eh, y de los cuales el 51% corresponden a las exportaciones de la industria manufacturera productos con valor agregado. ¿Qué significa eso? Que Bolivia... De a poco ya no está exportando solamente materias primas como es el caso de gas y los minerales. Hoy estamos exportando como país in, in industrias con valor agregado. Por tanto, ese es un elemento muy importante también que debemos destacar a la hora de hablar de la economía nacional, a la hora de hablar de la estabilidad económica y obviamente eh, en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo se ha demostrado que estamos cuidando la economía del pueblo. Sin duda estos datos que nos da, hermano viceministro, son importantes porque también eh, teniendo la información así de primera mano, como se dice, esto significa tranquilidad para la gran parte de la población, para todos los bolivianos en sí, porque la economía está siendo manejada de manera responsable y con resultados que saltan a la vista, viceministro. Así es, ¿no? A la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho Arce, quienes nos han, quien nos ha encomendado a todo el gabinete, a los ministros, viceministros, a todo el plantel, eh, a todas las autoridades eh, y ejecutivas del estado, es justamente una administración económica eficiente, una administración eh, justamente cuidando la economía del pueblo y en el mar, y, y obviamente bajo el modelo económico, social, comunitario, y productivo. Estamos logrando estos resultados, un buen desempeño de la economía nacional, justamente cuidando eh, la economía del pueblo. Y vamos a seguir trabajando como gobierno nacional eh, en tener esta estabilidad económica, una estabilidad de precios, tener un crecimiento económico, seguir reduciendo el déficit fiscal, seguir reduciendo la tasa de desempleo, seguir reduciendo la extrema pobreza en el país, justamente para tener condiciones más óptimas para todos los bolivianos y tener un mejor desempeño en el mediano y largo plazo. Hermano viceministro, en el tema este de las reservas internacionales netas, ¿qué información tenemos para compartir, por favor? Eh, bueno, aquí es importante señalar que pese al contexto internacional, pese a este efecto del que de la guerra Rusia-Ucrania, nuestras reservas internacionales se han mantenido de manera estable a lo largo de estos años en el orden de 4 mil millones de dólares. Eso es muy importante, ¿no? Y también quiero desmentir a todos los analistas quienes tratan de confundir, tratan de generar eh, una confusión a la, a la opinión pública. ¿no? señalando que las reservas internacionales estarían agotando, cosa que no ha pasado a lo largo de estos años, se está manteniendo en el orden de los cuatro mil millones, pese a este contexto internacional eh, totalmente complejo, y pese a eso, nosotros como gobierno nacional estamos trabajando para generar mayores ingresos, mayores fuentes de empleo para el país, y sobre todo garantizar el abastecimiento de los combustibles, de los alimentos, que todos los bolivianos necesitamos, justamente para tener este desempleo económico que también lo han destacado los organismos internacionales como Banco Mundial, la CEPAL, que han señalado que Bolivia va a estar en uno de los países que más va a crecer el año 2023 y también vamos a te, vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para controlar lo, la estabilidad de precios. Por tanto, quiero decirles a toda la eh, toda la población que me está escuchando de Que se sientan tranquilos, que el gobierno nacional está trabajando justamente para garantizar eh, la estabilidad económica, la estabilidad de precios que todos necesitamos. Se está impulsando también nuevas acciones para incrementar esas reservas internacionales, porque es fundamental esto para seguir apalancando también recursos e importaciones de otros países, ¿verdad? Es así, ¿no? Y una de las fortalezas son justamente el desempeño de las exportaciones, que ha batido un récord, más de 13.600 millones de dólares de las exportaciones, es un récord porque el, el año 2014 habíamos exportado más de mil millones, era el récord del año 2012, pero ahora hemos superado esos esos números como país y de los cuales estamos exportando más del 51% productos con valor agregado y que sobre todo van a fortalecer las reservas internacionales, así como las remesas que llegan al país no para todas las familias bolivianas. Por tanto, eh, quiero decirle, estimado Lorenzo, que tiene que la población eh, boliviana, la población tarijeña, sentirse tranquilos de que el gobierno nacional está cuidando justamente esta estabilidad de las reservas internacionales. Eh, otro tema importante que también me parece importante hablar en el tema este económico es el hecho de que algunos sectores hablan de que el dólar va a ser modificado, que el gobierno no tiene otra opción, tiene que hacer nomás eh, la modificación en el tipo de cambio del dólar. ¿Qué le puede decir sobre esto a la audiencia, a la población tarijeña, por favor? Bueno, no hay razones, ¿no? Como, como economía habíamos evaluado juntamente con el Banco Central, no existen no existe razones eh, económicas que eh, permitan modificar el tipo de cambio. Por tanto, le, tenemos una estabilidad del tipo de cambio. Y sobre todo, ¿por qué razón? Porque tenemos una fortaleza de la moneda nacional. Eh, y aquí es bien importante también señalar el que el 99% de los créditos, es decir, de los que la gente va acude a los bancos y se presta, se realiza en moneda nacional. También los ahorros están en el orden del 86%. Eso significa que eh, tenemos una alta confianza en el uso de la moneda nacional. Por tanto, ese es un elemento muy importante que nos permite mantener. Eh, porque obviamente... Eh, muchos de los grandes empresarios no y algunos eh, opiniones neoliberales quieren que se modifique, quieren que el país esté en un caos, quieren que la población que vive del día que siente el efecto y eso es lo que no va a pasar, nosotros siempre vamos a cuidar la economía del pueblo y no hay, no hay motivos para modificar eh, el tipo de cambio y nosotros en ese contexto seguimos trabajando para mantener esta estabilidad. Hermano viceministro Zenón Mamani, eh, yo quisiera pedirle que pueda dar eh, ya lo dijo de alguna manera en la intervención que está teniendo en la revista de Todo para Todos, pero de alguna manera es importante reiterar de que qué es lo que realmente está pasando con la economía, porque verá usted eh, lo decía usted también en sentido de que algunos analistas eh, hablan permanentemente de que la economía está mal en el país eh, hablaban por ejemplo Especulativamente con el tema de la falta de combustibles Cuando no era nada real Hay otros opinólogos y también algunos medios de comunicación Que se van a los mercados y hacen una encuesta rápida Y dicen que los precios de los productos están subiendo ¿Qué decir frente a toda esta arremetida de desinformación De, de pretender crear desestabilización al gobierno del hermano eh, Luis Arce Catacora, viceministro? Quiero decirles que no se dejen engañar con frente a estas especulaciones que día a día salen algunos altos para justamente generar zozobra a la población. Y, y bajo el modelo económico, social, comunitario y productivo, creo, eh, y, y se ha demostrado al mundo, a la economía nacional, al pueblo boliviano, de que eh, a lo largo de estos años, primero, hemos tenido un crecimiento económico y sí, vamos a seguir trabajando en ese aspecto. Estamos controlando la inflación y tenemos como resultado la tasa de inflación más baja de Sudamérica y del mundo. Y, y en ese contexto vamos a seguir trabajando para tener esta estabilidad de precios. Eh, vamos a seguir reduciendo la tasa de desempleo para generar mayores fuentes de empleo a través de inversiones públicas, a través de las políticas de industrialización con sustitución de importaciones que es impulsado por nuestro hermano presidente Lucho Arce y vamos a seguir reduciendo la extrema pobreza. Por tanto, tenemos una estabilidad económica, tenemos una estabilidad de precios, y eso es algo importante que se debe destacar, a diferencia de otros países de la región, nuestros países vecinos, Argentina, Perú, Chile, no viven en la misma situación. no Cuando uno sale a, la, a esas familias de esos países, cuando salen, no saben qué va a ocurrir con los precios de los combustibles, si se va a incrementar o no, si los precios de los alimentos se va a incrementar o no. Vive en un contexto totalmente distinto. En cambio, Bolivia tiene una estabilidad económica, tiene una estabilidad de precios, ¿no? Hoy, por ejemplo, la gasolina se encuentra subvencionada, el diésel también. Los principales alimentos, por ejemplo, la harina se, ha, se encuentra subvencionada, por eso es que el precio del pan no se está modificando, porque hoy no hay motivos, porque obviamente el gobierno hace todos los esfuerzos para garantizar la subvención. También subvencionamos el tema del maíz, ¿no? Para la producción de pollos, no la carne de pollo, así como la carne de cerdo, está subvencionada también el tema de arroz. Entonces, es un elemento muy importante. El gobierno nacional va a trabajar siempre cuidando la economía del pueblo a través de políticas productivas, políticas de subvenciones a los principales combustibles, a los principales alimentos. Vamos a seguir trabajando en este proceso de reconstrucción de la economía para tener un crecimiento económico. Por esa razón, para el año 2023, hemos proyectado una tasa de crecimiento de 4.86%, una inversión pública de 4.006 millones de dólares. quienes van a Ayudarse y se van a ejecutar en todo el país. Compañero viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, licenciado Zenón Mamani, quiero agradecerle infinitamente por su tiempo para conversar con Radio Onda Tarijeña y la revista de Todo para Todos en esta mañana de miércoles 8 de febrero. La invito a despedirse, salvo que quiera apuntar algún otro aspecto más, viceministro. No, muchas gracias, estimado Lorenzo. Un saludo cordial a toda la población tarijeña. Solo decirles a la población que el gobierno va siempre a trabajar cuidando la economía de todas las familias bolivianas. En el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo, hemos demostrado que se pueden alcanzar resultados que van a beneficiar a todo el boliviano, a toda la población en su conjunto. Muchísimas gracias por la entrevista, estimado Lorenzo. Muchas gracias a usted, hermano Viceministro Senon Mamani. Ahí de esa manera hemos comenzado hoy la revista informativa musical de.